Amantes de la adrenalina y las aventuras extremas. Bienvenidos a tu programa Ajay Urbano. Hoy haremos cañonín. Acompáñanos. Es eh, la garganta del diablo, es un cañón muy, muy interesante, lleva poca agua así que no hay necesario de nadar, si sí nos llega el agua hasta la cintura nada más, es súper divertido. Eh, luego de una caminata de 20 minutos, es más, la más eh, cercana posible que es de este cañón, al finalizar salimos al río y al parqueo, así que es uno de los mejores. Um, evitan de meterse siempre en la parte donde es el precipicio, donde vaya ya cayendo el agua, es evitar o salir siempre estar fuera, ¿ya? Cristian va a ser arriba, como abajo, asistencia, o vamos a ir bajándoles progresivamente de acuerdo, a asegurándoles a cada uno, así que tranquilo. Hay lugares donde les digamos siéntense y bajen con las manos hacia adelante, el agua les da por atrás, en la espalda, así que no pasa nada, ¿ya? Um, solamente háganos caso a nosotros, lo recomendamos que nos hacemos. Ir por la izquierda, por la derecha, eh, poner los pies firmes, doblar un poco las rodillas. Solamente háganos caso porque nosotros ya lo conocemos y vemos la mejor forma para abajo, ¿ya? Cualquier ayuda o situación, Lucio, Cristian, con confianza, ¿ya? Perfecto, Lucio, muchas gracias por tu tiempo, por permitirnos experimentar lo que es esta aventura también con Cristian. Pero hoy no vamos a estar solos, detrás de cámaras está Gladys, está también Coco, pero también queremos dar la bienvenida a nuestras dos nuevas acompañantes de esta aventura. ¿Cuál es tu nombre? Meredith. Meredith, qué gusto, ¿de dónde eres? De La Paz. De La Paz, buenísimo, ¿cuál es tu nombre? Karina. Karina, ¿tú de dónde eres Karina? Dominicana. República Dominicana, así que de esta manera vamos a estar compartiendo con ellas también y observando lo que va a ser esta aventura acompáñennos ¡Uff! Uh, ¡Mierda! ¡Hay Urbano! Bueno y ahora nos encontramos con Lucio Mendoza, el ex propietario de Canyoning El Vagante. ¿Qué tal Lucio? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto a ustedes recibirles aquí en El Vagante, un saludo a todo Bolivia y al programa Ajay Urbano y pues gustosos de poder compartir esta experiencia del cañoning en, en Coroico. Lucio, inicialmente por favor cuéntanos, ¿qué es el cañoning? Mira, el canyoning es un deporte de aventura extrema, eh, como hemos visto y pueden ver las, en las imágenes, es eh, bajar por un circuito, un lugar donde el agua y la fuerza de todo del, de lo que es eh, la fuerza del agua ha abierto un camino y ese, ...y ese camino, ese circuito... ...tiene distintas dificultades... ...tiene toboganes... ...tiene cascadas... Eh, ...gargantas... Eh, ...eso es el cañón, no ...y por ese lugar donde tú... ...mediante el, la técnica del rappel... ...con todos los equipos que son profesionalmente... ...usados en esta práctica... ...puedes tú hacer el recorrido... ...haciendo el descenso... ...que empiezas de un punto de entrada... ...y terminas en un punto de salida... ...puede tener agua mucha agua y eso va dividiéndose en, di en niveles. Para bajar el rapper tienes que bajar eh, los pies tienes que poner en, el, eh, en la roca y si trabajas con el talón mejor. Tiene que estar en una forma de L con tu cuerpo. Para que si bajas más los pies y no bajas el cuerpo, el cuerpo va a ir adelante y los pies y les balas de frente. Si bajas, bajas mucho los pies, también te vas a tener los palos. Es muy importante ponerse en la posición correcta, Bueno, firme, vete, firme. El nivel que hemos hecho es un, un nivel... Eh, muy moderado para hacer con clientes teníamos dos uh, personas que nos acompañaban y pues lo, lo hicieron con sin problemas ¿no? entonces son eh, en realidad es un lugar donde eh, tienes que hacer una travesía interesante y pues y es un deporte muy completo porque haces caminata haces el descenso en el en rapel la actividad en sí y, y en momentos donde tienes que nadar, entonces haces como tres actividades en un en un día haciendo esta actividad. Y Katsu está descendiendo, ya está viniendo Katsu, ¿cómo te sientes, Katsu? Vemos que Katsu no siente nada por el momento. Y vemos que hizo Katsu, Estirar las piernas, mantenerlas rectas. Y no ponerse en pánico. Y ahí está Casú. Y ya bajó. Y miren que el chico. Lucio, nosotros los bolivianos somos privilegiados por poder practicar el cañoning en nuestro país. Por favor, también háblenos acerca de otros países que también pueden aplicar el cañoning. Mira, el cañoning ha nacido en, en Francia, eh, pues en Europa, en, en, en Italia, en España, en Estados Unidos y lo que es Sudamérica ahora. Eh, ha empezado a evolucionar muy bien. Y pues eh, Francia y España es donde es un país donde el, el tema del cañoning es eh, un deporte ya muy eh, concurrido con mucha gente. Y pues eh, ahí es donde más se hace la práctica del cañoning. Pero aquí en Coroico ya vamos trabajando nosotros como 13 años, vamos al 14 y pues eh, vamos siempre mejorando algunas cosas eh, y haciendo intercambio de experiencias y todo eso. Y Bolivia tiene mucho en cañoning, en cañoning de distintos niveles. Así que esto es un, un empiezo y yo creo que de, si vemos de aquí a unos 10 años. O 20 años, Bolivia va a estar lleno de circuitos de canyoning a nivel nacional. Mira, eh, por el momento, eh, acá en Bolivia lo que estamos practicando es el nivel para netamente lo que es comercial, donde es, eh, debemos llevar gente eh, que va a experimentar una nueva actividad de esto del canyoning para que pueda divertirse, y el, lo que es el deportista. El deportista generalmente son aquellas personas que ya tienen el conocimiento previo, ya tienen la suficiente práctica y haber tomado algunos cursos y con autonomía ellos pueden hacer el descenso. Eh, los niveles para estos pueden ser con mucha agua, con poco agua, pero generalmente las de más agua son generalmente más de nivel a nivel deportista. porque eh, hay que tener mucho cuidado y en sí para manejar este tipo de, eh, o hacer este tipo de actividades con clientes, realmente el guía debe estar muy bien capacitado y manejar eh, el tema. Ahora, Lucio, por favor, hablemos de Cañoning El Vagante. Cañoning El Vagante cumple ya 13 años, vamos por el 14. Eh, hemos empezado a trabajar aquí en la comunidad y pues eh, tenemos distintos circuitos, te cuento. Eh, aquí en Coroico por lo menos tenemos unos caño, eh, 20 cañones explorados eh, que son de más niveles. Eh, este año bueno hemos empezado a trabajar por la pandemia no, no fue mucho muy bien pero bueno este año se está reactivando de a poco eh, tenemos como 13 circuitos en este caso habilitados por ahora uno es el cañón del vagante que está al otro lado aquí en la garganta que hicimos hoy eh, tenemos lado el otro cañón que es el concepción son para clientes que puedan venir a, a disfrutar y a poder hacer el recorrido Tienes una variedad entonces para poder también recomendar a las personas Para que puedan tomarse el tiempo de experimentar esto, esta nueva aventura Por favor quisiera que nos hables de cada uno de estos tres De repente el nivel de dificultad, el tiempo que les toma también a los visitantes realizarlo Mira, eh, los tres eh, que en este momento están habilitados eh, Cada uno tiene su particularidad Ya, eh, Por ejemplo la garganta es muy estrecha, el de Concepción es también estrecho. El agua un poco más fría también, el del vagante es un poco más abierto, tiene más caídas también, el agua es más cristalino, pero bueno, eh, tienen diferentes eh, tiempos, es mucho, depende del grupo de, de las personas también que vamos en el, en el tour. Cristian, también quiero que nos comentes tu experiencia como guía. ¿Cómo han sido las experiencias con tus clientes? ¿Han sido buenas o malas? A ver, cuéntame una de cada una. Bueno, experiencia con los clientes ha sido muy, muy distintos, eh, en la Bueno, en, en conducción, en las personas, eh, vienen personas nerviosas, algunos están en forma, eh, algunos son deportistas. Con los deportistas me llevo más, más bien, más dinámico. y Con los clientes más... Eh, más que son nerviosos, hay que más controlarlos, tener mucha paciencia en, este, en esta actividad. Como, como, como eh, guía y como cliente, siempre eh, hablando y, y siempre bajando despacio y todo eso. Bueno, Cristian, para todas las personas que nos estén viendo, quieren hacer este deporte. Cristian, ¿podrías explicarle cómo es la indumentaria? ¿Cómo sugieres que vengan? Porque nosotros nos hemos venido tal vez de distinta forma. Yo la verdad he venido con tenis y la verdad me he estado resbalando, pero obviamente ustedes siempre me han estado cuidando. Pero puedes recomendarles qué tipo de tenis, cómo es la indumentaria, la parte de la seguridad, por favor. No, bueno, a los que nos visiten a estos sitios eh, en el barranquismo, importante es el, el, la planta de, de los calzados, muy importante que sean de, de trekking, de senderismo, eh, muy adherente al suelo. No recomiendo a los, eh, los zapatos que tengan planas, eh, no, no, los barrancos son muy, muy resbalosos y que vengan eh, con la ropa deportiva. Y, y nosotros ya nosotros proporcionamos a los equipos del de, traje neopreno que evita el, el frío y traje el arnés, el casco y todo eso, y, y todo en el que consiste en la actividad. me digas qué impresión tuviste cuando me viste porque obviamente no es algo común que una persona como yo pueda hacer este tipo de, de deporte quiero que nos expliques tu primera impresión y qué sentiste dijiste va, vamos a poder cómo fue eso bueno ha sido muy sorpresa una muy sorpresa en este en este escenario porque ha sido eh, la primera vez que voy bajar bajo con él como cliente sin, lo, con, sin los brazos y ha sido para mí sorpresa sorpresa, pero con la técnica que hemos aplicado ha sido más controlable y todo y pues ha sido exitosamente que ha realizado esa actividad en la grante de Diablo. No, y aprovecho las cámaras, Cristian, porque estamos hablando que es un deporte extremo, a todas las personas que no olvidemos esa parte, y también las medidas de seguridad que tienen ustedes. Obviamente no lo hubiera podido hacer sin ustedes totalmente, siempre Cristian ha estado junto a mí, también del otro instructor y el guía, entonces agradecerles totales eh, por habernos recibido y por habernos tratado tan bonito. Cristian, muchas gracias, ha sido un placer conocerte, he estado encantadísimo hacer este deporte extremo, la verdad que he superado algo que tenía bastante miedo, que era el vértigo, ustedes van a ver en imágenes cómo hemos descendido, cómo hemos podido caminar. La verdad ha sido una experiencia inolvidable y les sugiero a todas las personas que nos estén viendo, por favor, ya saben, Cristian es un experto, un gran guía, la verdad que nunca me ha dejado, eh, nunca me he sentido eh, solo o inseguro y es lo más importante, creo que esa conexión con el guía que te está ayudando y te está apoyando. por favor hablemos acerca de los paquetes la edad de repente hay un rango también en específico mira eh, personas que pueden venir a hacer la actividad en familia no hay problema eh, niños hasta 8 años sin problema eh, personas mayores hasta 60 años sin problema eh, solamente tienes que saber caminar un poco y meterte al agua y poder hacer este tipo de desafío de, de aventura que es muy bonito y muy eh, desestresante y también este contacto con la naturaleza. ¡Salude! ¡Salude! ¡Salude! Eh, generalmente yo por experiencia les digo, eh, por primera vez cuando te metes y bajas el precipicio, sientes de que vas a caerte y todo, pero al momento que vas a ir agarrando el ritmo, desafías generalmente tus miedos, y eso es muy importante, ¿no? Para para el mismo cuerpo, para, la misma, para el mismo pensamiento de que cuando manejas cosas con seguridad y con un protocolo totalmente seguro, pues eh, el, el miedo y, y, y, la, y la adrenalina está ahí muy bien, entonces es una experiencia muy buena. Lucio, por favor, ahora hablemos acerca de los precios, cuánto es el costo y por qué tan caro. No, no mentira, mentira, mentira, más bien escuche los precios porque son muy accesibles. Generalmente los precios oscilan entre 350 a 300 bolivianos, más o menos, es de, dependiendo del grupo, mínimo para hacer la actividad dos personas. Eh, para cualquier tipo de, en este caso, cualquier lugar de estos cañones. A lo largo de todo el programa, usted ha podido observar toda la aventura que hemos podido pasar. También las pendientes, el agua y toda esta gran aventura. Y a tan solo un precio menor de 500 bolivianos. Usted no se lo puede perder con la familia, con los amigos, con la novia, el novio. No se puede perder esta gran oferta. Los invito a todo, a toda Bolivia, de Santa Cruz, de Cochabamba, Potosí, Oruro, toda Bolivia, vengan a, a vivir esta nueva experiencia, totalmente seguro, guías certificados por, eh, por la AGMTV, que es la Asociación de Guías de Alta Montaña, eh, pertenecemos ahí, asociados también, y pues eh, queremos manejar de una forma muy responsable esta actividad y con la experiencia que vamos llevando. Invito a todos, familias, eh, jóvenes, grupo de amigos, Vamos a hacerles el precio especial y por tu programa les vamos a hacer un especial precio. ¿Esto? ¡Buenísimo! Imagínate, qué buena noticia a todos aquellos amantes del programa High Urbano. Ya lo sabe, ahorita nada más vamos a hablar acerca de los contactos, cómo nos encontramos también en redes sociales, para que usted les hable, les diga: Yo vi el programa y va a tener su descuento especial. El vagante y puedes verlo en el, por el internet, en el Facebook. El vagante y ahí tenemos una infinidad de videos y fotos de cada circuito. Ya de hoy día vamos a ir subiéndolos también. Y pues a los celulares de 730-24974 en el WhatsApp. Y pueden contactarnos y escribirnos. Nosotros estamos atentos para poderles darle un, un servicio y de una aventura inolvidable para todos.